Teniendo en cuenta los protocolos establecidos por la emergencia sanitaria, es importante que hagas devolución del material bibliográfico en cada una de las bibliotecas de la siguiente manera. Los libros deben ir en bolsa plástica marcados con el nombre, código y la fecha en la que se realiza la devolución.